Hola, mi nombre es Miguel Mieres este, Y soy el grupo Vamos Trabajadores a Más que También apoyado por Fisheral y por Néstor Y nosotros en sí lo que estamos haciendo ahora El trabajo al cual, al cual nos estamos dedicando más es la parte social De ayudar El otro día estuvimos pintando un jardín de niños En el barrio Las Torres este, Ahora vamos a colaborar con, con un colegio Que quiere hacer un una, una fiesta y necesitan equipo de, de audio y todo eso y lo, lo que estamos haciendo ahora es una campaña por Facebook que, o sea, las noticias que día a día se van dando que todos sabemos que... las noticias que todos los días se van dando y que todos nosotros estamos muy en claro eh, nuestra posición en contra lo que hacemos es tomarlas y de alguna forma media cómica divulgarlas por internet y, y de esa forma atraer más gente a, a lo que es la juventud colorada y de esa forma a ir creciendo día a día y la verdad es que está saliendo bastante bien y bueno y lo que necesitamos es el apoyo de cada uno de ustedes y que por medio de, de las redes sociales, twitter, facebook eh, vayan apoyando no solo a nosotros sino que a todos los grupos de jóvenes colorados, que lo importante es levantar el partido y, y sumar margen. Nosotros somos, mi nombre es Tatiana, somos del grupo de Alternativa Juvenil. Eh, los temas que estamos tratando son como los, variado, los variados, como estaban los otros grupos hablando también. Nos hacemos hincapié en el tema de las granjas que son, como vemos, es la zona y son los vecinos. El tema del alumbrado público, que vemos que en algunas zonas que salen los camiones no está bien señalizado, están rotas las, las luces y demás, no hay un cuidado. Hay mala utilización de la tierra, que es la base de, de la agronomía del Uruguay. Entonces queremos hacer hincapié en esos aspectos. ¿sí? El, como estamos acá, les agradecemos la, que hayan venido. Eh, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir en contacto y vamos a, a ver si podemos hacer otro encuentro con, con Mejor Día. Gracias. Hola, mi nombre es Lorela. Eh, estoy en la agrupación de Jóvenes Construyendo Futuro. En este caso, más que nada, el nombre de la agrupación es por lo que, estaba, lo que nombró Julio, de la educación. Eh, me parece que eh, la educación se ve desde el punto de vista de educar es eh, impartir conocimientos y nada más y en este caso, o sea, lo que nos, lo que nosotros creemos es que no solamente es conocimiento, conocimiento, conocimiento aprender, aprender, aprender eh, el tema de los valores, o sea, es algo fundamental y es lo que se está perdiendo y no estoy hablando de las, de las de los casos de pobreza de los casos de en todas, en todas las ramas o sea, en la clase media, más que nada y bueno, ta, vamos a apuntar a eso y lo que, eh, la idea que tenemos es eh, visitar escuelas, recorrer algunos barrios y en este caso más que nada las escuelas que nos planteen eh, maestros, padres, niños, inquietudes que tengan ellos. Y bueno, y ahí ver qué es lo que podemos hacer. Gracias a todos. Buenas tardes. Yo soy Marcos, eh, hago parte de Vamos Trabajadores a Más, una agrupación de jóvenes como ya las anteriores también lo son. Y explicar un poco el nombre, que capaz que no quedó muy claro por qué usamos Vamos Trabajadores a Más. Lo que, a lo que apuntamos, a lo que apunta la agrupación es a, a ver al joven como un trabajador, ¿no? O sea la mayoría somos estudiantes y trabajadores y también tomamos en cuenta al estudiante como un trabajador más y que tal vez plantear la problemática del trabajo como en sí lo que, a lo que apunta el joven ¿no? y bien, más que nada también a lo social lo que ya explicaron mis compañeros más allá de las actividades de pintar el jardín y todo lo demás y bien, es eso a lo que apunta, más que nada me parece hablar al estudiante y al trabajador como una cosa bastante similar y que, bueno, la reivindicamos también la participación de los jóvenes en lo que es la política, en el partido en sí y bien, más que nada eso y estamos a las órdenes como agrupación para los que se quieran arrimar y quieran plantear participar o lo que sea eh, es más que nada. gracias. Hola, buenas tardes a todos. Juan, mi nombre es Matías. Bueno, yo soy del de, de grupo también con Fiorella Julio que está por ahí. Eh, y bueno, seguimos hablando del tema de la educación, de los valores. Eh, lo importante en la educación hoy en día es que los jóvenes muchas veces se van, se van por los sendero de, de la droga, del de alcohol, de la delincuencia por el tema del de, de ocio. Digo, nosotros también queremos ver y tratar de implementar un poquito más el tema de, de las escuelas con tipo completo, el liceo digo, eso, la transición que hay entre la escuela y el liceo que muchos dejan el liceo y no entran directamente muchas porque la escuela, digo, van y los obligan, los meten ahí sí. Bueno, sí. se arreglen, sí. pero en el liceo ya toman son más grandes, toman otras decisiones y desertan mucho y bueno, eh, sigue trabajando un poquito más <coughs> Este, bueno, muchas gracias a todos. Sí, quiero agradecerles a todos por el apoyo de los sí. o sea, Ahora ya bien, no, no va a ser candidata, pero quiere hablar porque nunca quise ser candidata Le voy a decir una cosa yo estoy en el partido colorado de los 16 años viviendo en el departamento de 33 este, yo me saqué una, una credencial de 16 años que después no sabía que la había sacado vengo a Montevideo me dijeron que tenía que ir a la corte electoral ya teniendo otra credencial y habiendo votado varias veces y fui y me dijeron pues usted tiene una credencial de los 16 nunca saqué le dije. si usted sacó me dijo ¿Dónde? En el Departamento de Digo, no me acuerdo, voy a ver y estaba la credencial. Así que tuve que sacar por tercera vez una credencial. Me bocharon, no me dieron otra. Pero les voy a decir, toda la vida trabajé por el Partido Colorado. ¿Tá? Yo no tuve estudios, no fui al liceo porque no pude, porque tuve enfermo, un montón de problemas. Mi padre era muy pobre. Pero no por eso dejé de luchar por el Partido Colorado y por mí misma. Soy madre de tres hijos, lo saqué adelante. Trabajé, me jubilé por salud pública, siento que sin tener estudios. Por eso digo, la gente que quiere puede, cuando se quiere se puede. ¿Está? Y yo le digo a estos jóvenes que no abandonen, que no se abandonen los estudios, que no abandonen la lucha para el partido tampoco, que sigan adelante, que querer es poder. ¿Está? Yo, yo vivo en el barrio Cirilo y los vecinos de Cirilo me conoce por Blanca Zucotti, no soy Zucotti Zucotti no es mi padrastro. hice mucho por ese barrio, cuando llegué en el 68 a ese barrio, no había luz, no había agua no había calles, había un paso a nivel que hacía 40 años que estaba cerrado y la gente se moría porque no podía entrar en una ambulancia yo conseguí todo para ese barrio porque pueden ir y preguntar quién es Blanca, pero todo el mundo me conoce incluso hay una policlina una policlínica de salud pública que la conseguí yo para ese barrio y es de salud pública, está ahí, con el doctor licancro, luché, luché hasta que conseguí la política para el barrio. Y ahora estoy luchando, sigo como concejal en el centro comunal 10, y voy a decir, me voy muchas cosas porque saben que soy colorada, porque los que están ahora no nos quieren. Pero no importa, yo sigo adelante, sigo luchando y consigo. Ahora nomás tenemos una placita en el barrio que hace dos años atrás vino la Intendencia y cortaron todos los juegos y se los llevaron. Ahora estoy luchando con la alcaldesa y con todos porque traigan los juegos. Me dijeron que para el día de hoy le van a traer, no los trajeron. Pero ahora sigo luchando y llamando a la alcaldesa todos los días. Y hoy vi que andaba en la camioneta de la Intendencia mirando la plaza. Quiere decir que eso lo voy a lograr también. Y estoy trabajando sola ahora. ¿no? Pero no me importa, yo no me quedo. Me jubilé hace tres meses, ahora sigo trabajando por el barrio y sigo haciendo las cosas y no me voy a quedar. Por eso digo a los jóvenes, no se queden. Sigan adelante y luchando siempre por el partido. No se dejen atropellar con nadie. Con lo que están ahora, no les digan bolillas. No, bolilla. no, no, no le hagan caso a la marihuana ni a las pastas nada, nosotros tenemos un hombre interior y una mujer interior adentro y esto tenemos que sacarlo afuera y ayudar al que necesita y aconsejar a los otros jóvenes, no entres en esa porque no vas a salir, no vas a salir solo y los que están tampoco te van a sacar porque ellos te quieren hundir, quieren lavarte la cabeza porque cuando llegue el 2014 tú los vuelvas a votar porque no estás consciente de lo que estás haciendo entonces a esos jóvenes hay que ayudarlos decirle no, esto no sirve seguí adelante, Sigue como yo que vas a ver que vamos a salir adelante porque querer es poder que después, y hay que seguir adelante todo gracias a todos bueno, uno tenía miedo a ver si los jóvenes iban a hablar la verdad que está bueno se larga uno y se largan todos y está bueno que hablan y, y lo bien las cosas que dicen así que muchas gracias por estar hoy acá